Desde FAICA creemos que el nuevo recorte sobre las pensiones que en sí tiene que ver con un proceso administrativo de esa manera le he llamado la Agencia Nacional de Discapacidad, pero básicamente tiene que ver con llevar a la práctica un decreto del año 1997, el Constituto del año 1997, que eh, establece cuáles son las incompatibilidades para poder sostener una pensión de contributiva a las cuales acceden 800.000 personas con discapacidad aproximadamente. Eso puede llegar a generar un golpe muy fuerte a la economía de los hogares de personas con discapacidad. En particular, sobre nos preocupamos de personas con discapacidad visual, pero esto afecta a todas las personas con discapacidad. Nosotros sabemos que, por ejemplo, cerca del 75% de la población económicamente activa de personas con discapacidad no tiene empleo y hoy por hoy una pensión no contributiva que ronda cerca de los mil pesos no le genera mucho más que un subsidio alimentario y el hecho de constatar, por ejemplo, que en hogares donde hay más de una persona con discapacidad que cobra pensión, una de ellas deje de percibirla empuja a las personas a la precariedad más absoluta e incluso a la indigencia. Con respecto a la accesibilidad, eso también nos preocupa mucho, porque lo que notificó la Agencia Nacional de Discapacidad es que van a enviar notificaciones o cartas a cada uno de los hogares, y no así eh, sostener una comunicación de manera que disponga a la accesibilidad, al acceso a la información. En el caso de personas con discapacidad visual, esto es muy grave, porque el hecho de que una carta llegue en formato de tinta, no establece ningún tipo de ajuste, ni, ni medida de accesibilidad para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a esa información. En otros casos ya pasó que muchas veces se notificó a través del recibo de sueldo emitido por el cajero automático cuando la persona va a retirar el dinero de la pensión no contributiva. Eso genera que la persona generalmente con la ayuda de alguien, con una asistencia, puede retirar el dinero, pero en la mayoría de los casos la gente por costumbre suele tirar el, el papel donde está el recibo y muchas veces por una cuestión de dificultad visual no llega ni siquiera a leer lo que está establecido en el, en el recibo. Esto genera un montón de incompatibilidades para el acceso a la información violando derechos establecidos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y violando básicamente el acceso y el derecho a informarse de las personas con discapacidad visual.